Hola, ¿qué tal amigos? Saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias internacionales, Mundo y Noticias de Última Hora. La OTAN y el, Pen el Pentágono están preocupados por el tránsito de la fragata Gorskov en el Océano Atlántico de quien se habla. Estuvo realizando pruebas con el misil hipersónico Circon Ruso, muy cerca de las costas del país del norte. Rusia enfila la fragata Gorskov a unirse a los ejercicios militares y simulacros de guerra entre China y Sudáfrica para enero del 2023. Aquí les tengo esta información y mucho más en este nuevo video informativo. Para hoy, muchas gracias por su audiencia y bienvenidos al contexto informativo. Continuamos con más noticias internacionales. Hola, ¿qué tal, amigos? Saludo cordial y bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Gracias por su tiempo y apoyo para el canal. Señoras y señores, escuchen porque en las últimas horas se ha conocido que la fragata Gorskop prendió las alarmas en el Pentágono tras su paso por el Atlántico. Según The Sun, el periódico británico Quién fue quien dio aviso de lo que estaba sucediendo. El buque ruso estuvo a una distancia moderada de las costas del país del norte. Algunos medios especularon en el sentido de que posiblemente la federación estuviera realizando acciones simuladas de ataque contra Washington pero según la información que está siendo confirmada recientemente por medios eslavos como RT es que efectivamente la fragata Korskov estuvo realizando pruebas de lanzamiento electrónico del misil hipersónico Zircon a un enemigo simulado a más de 900 kilómetros y efectivamente estas son las imágenes que han sido publicadas por el Ministerio de la Defensa de Rusia de los ejercicios de simulación informática del uso de misil Zircon en aguas del Océano Atlántico según la información de la cartera castrice la fragata de misiles guiados, Almirante Gorskop está bajo estrecha vigilancia de las fuerzas navales de la OTAN durante su viaje inaugural. Esto se produce después de que la Royal Navy interceptara a la Gorskop cuando cruzaba el Canal de la Mancha a principios de este mes. Más recientemente, la Armada Portuguesa estaba rastreando a un barco ruso en el Atlántico y se esperaba que rodeara a África, pero los sitios de vigilancia por radar sugieren que el Almirante Gorskop hizo una maniobra inesperada. Un informe dice que se separó del petrolero del escolta Cama en el Golfo de Vizcaya y se dirigió al oeste. Cama continúa su viaje hacia el sur sin pasar por los Azores, informa la edición británica de The Sun. Las maniobras consistieron en practicar la realización de un ataque hipersónico con un misil circón contra un objetivo marítimo que simulaba un buque enemigo situado a una distancia de más de 900 kilómetros. En el transcurso de la misión de entrenamiento, la tripulación de combate de la fragata demostró un alto nivel de coherencia, declaró defensa. Por su parte, el comandante del buque, el capitán,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 se instala en un buque militar que está en aguas neutrales tardaría unos 5 minutos en llegar a Washington. De otro lado, en las últimas horas la Federación ha confirmado que la fragata Almirante Gorskop se unirá a los simulacros en febrero con China y Sudáfrica. Se está informando que se esperan simulacros conjuntos con las Armadas de República de Sudáfrica y el Ejército Popular de Liberación de China en febrero del 2023. Según la publicación del medio Eslavotas, la fragata de vanguardia de Rusia, el Almirante Gorskop, actualmente en un largo viaje, participará en los ejercicios conjuntos con el Ejército Popular de Liberación de China y la Armada de Sudáfrica, dijeron altos mandos a los periodistas este miércoles. Anteriormente, un diplomático militar le dijo a TAS que la fragata transportaba misiles hipersónicos circo, además que tiene las misiones de reabastecer los ministros en el puerto sirio de Tartus y se uniría a los simulacros. Según la cartera castense, en el comunicado citan de la siguiente forma las maniobras conjuntas. Para febrero del 2023, se espera que se realicen ejercicios conjuntos con las Armadas de de la República de Sudáfrica y el Ejército Popular de Liberación de China frente a las costas de Sudáfrica, dijo el Ministerio de la Defensa de Rusia. Para otros expertos en la materia del contexto de lo que está sucediendo y los envíos de más equipos occidentales junto con los tanques Leopard de Alemania y los tanques Abrams del norte para Ucrania esta acción y el acercamiento de la fragata Gorskov cerca del país del norte pudiera ser un aviso que está dando el Kremlin a sus líneas adversarias tanto en el norte como en occidente es como una especie de demostración de poderío militar y estrategia de disuasión en el caso de que las cosas escalen de niveles y Putin bien podría decirse está diciéndole a Joe Biden, aquí estamos listos y preparados en el momento de que se cometa algún error. La Federación realizaría las respuestas recíprocas a las que tenga que realizar y responder con fuerza a lo que esté por suceder en el campo de batalla, en lo que auguran algunos expertos de cómo está el contexto de las cosas en el conflicto ruso-ucraniano. Llegamos a la parte final de la información. A ustedes, mil gracias por su audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Y si creen que este contenido tiene relevancia, nos acompañan con la manito arriba para tener mayor cobertura. Un abrazo para todos y Dios los bendiga nos escuchamos en el próximo contenido